Bueno, don Carlos Alegría llegó hace aproximadamente un poco más de 20 días ya lo que a la en forma muy muy grave y fue necesario obviamente realizar todos los procedimientos que el caso le correspondía y eh, llegó a la interacción mecánica del cual estuvo durante 14 días condiciones muy críticas afortunadamente, gracias a los cuidados ¿cierto? que se, se, se brindaron en el hospital todas las, todas las, digamos, todos los los medicamentos que fueron necesarios y logró una recuperación. ¿no? ¿Ya? Así él se va para su casa, se va muy contento. Ayer estuvo en una, una teleconferencia con su familia eh, en la cual hubo mucha emoción después de tantos días sin, sin Doctor, ¿este sería el primer caso eh, de un paciente que estuvo con ventilación y dado de alta? ¿Acá en Este es el primer caso. ¿no? Eh, actualmente eh, tenemos eh, 12 pacientes, en eh, la unidad de cuidados críticos que estuvieron todos también en ventilación mecánica como don Carlos y que en este momento eh, hay cinco pacientes que hemos ya retirado de ventilación mecánica y que están en etapas de recuperación para irse de alta pronto. De hecho, poco más tarde también se ve de alta una señora y el, la próxima semana vamos a darle alta también a nuestro Me imagino que esta despedida igual tiene un o sea, tiene como el lado sentimental por parte de los funcionarios, ellos han hecho un, un trabajo súper arduo en bueno, este sí, sentido. Sí. Eh, sin lugar a dudas, yo, yo estoy muy orgulloso de, de la gente con la cual trabajo, es un equipo de profesionales eh, de alta calidad, como es este hospital, ¿no? y yo creo que la comunidad en general tiene que estar orgullosa de este hospital. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Todo, todo bien? ¿Feliz? Feliz, feliz de retornar a la familia.